saludos comunidad biocéntrica. Hoy vengo a traerte un tema eh, que he titulado cuando la semilla grupo eh, no termina de germinar, de arraigarse y acaba muriendo. Haciendo referencia a los nuevos proyectos de, de grupos de iniciantes que, que lanzamos al mundo y que cuidamos y amorosamente y no acaban arraigando y tenemos que tomar la decisión de cerrarlos ¿no? de que terminen estos grupos y esto es un tema que no se acaba de no no, no, no sale mucho en las en los círculos de, de biodanza no sé por qué motivo pero tengo la sensación también o sea, déjame decirte primero que yo todo esto que estoy compartiendo es, es pura experiencia. O sea, no te cuento desde un lugar en el que yo sepa más o sepa menos eh, o, o nada de esto. O sea, mi intención es compartir la experiencia que yo, que yo vivo día a día en mi, en mi oficio y en el servicio a la vida como facilitadora de biodanza y educadora biocéntrica y entonces comparto contigo todas estas experiencias y estos sentires porque, porque creo que siento que en el mundo de la facilitación de biodanza nos, nos sumergimos en los abrazos, en los besos y en, y en, y en, y en el buen rollo y Demasiado a menudo, según mi experiencia, que puede ser que no sea la tuya, como la tuya, pero según mi experiencia, aspectos tan importantes como cerrar un grupo después de haberlo cuidado, como a un hijo o como a una semilla, que esperas que dé fruto, ¿no? ah, pues que se tiene que cerrar, son temas que... y otros... Son temas que no se hablan, ¿no? Y entonces, según mi experiencia, una de las cosas eh, por, en las que yo me he encontrado es que las personas que ya son facilitadoras, máster, por, por ejemplo, podríamos decir, si podríamos poner algún nombre, en el sentido de que tienen experiencia, que ya tienen grupos de años y cosas así, no suelen... Y vuelvo a repetir que estoy hablando desde mi experiencia, que puede ser que no sea la tuya. Entonces, es solamente un compartir. Según mi experiencia, las personas facilitadoras masters suelen mantener sus grupos de biodanza, pero iniciar grupos de iniciantes no suele ocurrir. No suele ocurrir, o al menos no con tanta frecuencia como sería interesante que fuera. Lo que sí que ocurre es que en los grupos ya iniciados, que tienen de un año, dos, ¿no? incluso más, entonces la gente se va añadiendo, ¿La gente nueva se va añadiendo. Y entonces, pues bueno, hay un proceso de adaptación, baja... El nivel de profundidad de, de, la, de las sesiones regulares para que la persona nueva o personas nuevas se adapten y, y así vamos haciendo de tal manera que grupos de personas, de facilitadores experimentados, grupos iniciales de, de facilitadores experimentados, hay pocos, hay pocos grupos eh, en detrimento de una falta de grupos de radicalización de vivencias justamente por el que el proceso de integración uh, que sería propuesto por Orlando Toro sería iniciación, intermedio, profundización y radicalización de vivencias y cuando terminamos este círculo y nos vamos a la radicalización de vivencias regresamos un, al punto inicial, en un grupo de iniciación, para volver a hacer el ciclo. Y esta sería la espiral evolutiva propuesta por Rolando Toro, que no suele hacerse, con lo hermosa que es la propuesta. Porque fíjate que cuando iniciamos en un grupo de iniciación y hacemos todo un proceso, que a veces no son tres años ni cuatro, a lo mejor son cinco quizás, no pues si llegamos a radicalización, la realidad es que a duras penas llegamos a profundización. En grupos de cuatro o cinco años, incluso seis y más que conozco, difícilmente se llega a la radicalización, no solo a la radicalización, sino incluso... A la profundización, porque constantemente va entrando gente nueva, en lugar de crear grupos de iniciación, se crea gente nueva. O sea, ent perdón, entra en los grupos ya eh, consolidados, va entrando gente nueva. Y entonces así no llegamos nunca a la radicalización. Craso error, porque. Llegar a la profundización y pasar a la radicalización de vivencias es un proceso de integración que no podemos evitar, no podemos obviar, como facilitadoras. Esto por un senti en un sentido, ¿eh? que no hay grupos de radicalización de vivencias y esa gente que está en radicalización de, de, de vivencia, si es que ha llegado, se mantiene allí porque el vínculo es tan hermoso, se ha creado un, un, una cohesión, una, una comunidad afectiva tan hermosa que mantienen allí y no vuelven al inicio, con todo lo aprendido y lo que van a seguir aprendiendo en un grupo de iniciación, no sólo para dar soporte a las personas nuevas que vengan, que, ya, que, que, que entren de cero cuando, como cuando entramos nosotras, no sólo para eso, sino por el proceso mismo de volver a recordar cómo entramos, cómo nos debemos cuidar, cómo debemos dar las manos. Es, es un proceso precioso, es así ¿eh? la evolución. Y tendemos a quedarnos en esos lugares que son maravillosos, magníficos, y, y, y repetimos ¿eh? los, los, los apegos. Entonces esto ocurre, esto es una realidad que está ocurriendo. Pero, esto, pero no quería centrarme solo en eso, que también es un aspecto muy interesante, sino en cómo cerramos grupos, cómo cerramos grupos de, de, de iniciación, que esto se da mucho eh, cuando abrimos grupos. Seamos más experimentados o menos, no importa, no importa, no importa. Abrir grupos de iniciación es una aventura, una aventura incierta totalmente. Sabiendo que la vida es así, que la única certeza es la incertidumbre, la, como dice el Ching, la único, lo único inmutable es la mutabilidad en sí, de la vida. ¿eh? Y es así. es así ¿Pero cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionamos el, el inicio de un grupo, la publicidad que hemos hecho eh, para, para atraer a personas nuevas, iniciantes que no conocen la biodanza o que la conocen muy poco y que quieren iniciar un proceso de transformación real? La publicidad, el hecho de, de atraer a las personas, de Formalizar un contrato de la manera que sea, con un centro, buscar un centro adecuado, uh, todos los procesos que tienen que ver con eso y terminamos con sesiones de presentación que terminan haciendo un grupo, un grupo de iniciación que suelen ser pequeños, cuatro personas, cinco personas, quizás más. En mi experiencia es así. ¿Eh? es así, puede ser que la tuya sea que allí donde estés pues bueno, sea más fácil fantástico, ¿eh? felicidades mi realidad y la realidad que la que yo conozco más cercana es esta que crear un grupo de biodanza es, eh, se inicia con, pues, con cuatro personas cinco a veces un poquito más ¿no? incluso, pero eh, va por aquí y entonces un grupo de cuatro personas cinco personas bueno, tiene todo su, su. un aprendizaje, <risa> diríamos que muy intenso, porque si falta una persona o dos, no es lo mismo que si falta una persona o dos en un grupo de 12, 15, 20 personas. No es lo mismo. Entonces, si en un grupo de cuatro faltan dos personas, que es normal que acabe faltando una, dos, porque una se ha puesto enferma, la otra se ha salido a algo, pum, siempre pasan cosas, ¿no? Pues de repente, biodanza con dos. Es un tema, ¿eh? es un tema, ¿cómo se sostiene esto? ¿Una sesión puede sostenerla? ¿Hasta cuándo vas a sostener esto? o sea Son temas muy delicados, temas muy delicados, muy delicados que no se, no se tratan y es muy interesante que se traten. Y te lo traigo porque tal como abrimos un grupo, tal tenemos que cerrarlo. De la misma manera que cuando hacemos una vivencia de biodanza, eh, una sincronización rítmica, por ejemplo, y vamos invitamos a una persona del grupo, pues la invitamos y antes de, de dejarla ir para ir a un cambio de pareja, cerramos la vivencia para ir a otra, a otra al encuentro de otra persona. Y esto es así. Esto es algo que forma parte de nosotros y entonces como facilitadoras tenemos que cerrar los procesos tal como los hemos, los hemos abierto. entonces cerrar un proceso es, es un arte también, es un arte. Entonces, ¿cuál es la manera más biocéntrica de cerrar un proceso? De cerrar un proceso? De, vamos a empezar comentando, o sea, compartiendo el cerrar el que una persona haya decidido dejar el grupo por los motivos que sean, eso es indiferente, ¿no? Cerrar el grupo y después vamos a hablar de cerrar un grupo. O sea, el grupo, cerrarlo y primero una persona que se va, ¿eh? Que se va, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues según mi experiencia, pues yo lo que hago es cuando la persona me comunica que, pues, que quiere dejar el grupo por los motivos que sean, evidentemente lo hablamos, lo hablamos, lo, la escucho, ¿sí? la escucho, le, puedo, le, doy mi parecer neutro, le doy mi parecer neutro y también como facilitadora. Por supuesto intento por todos los medios que no haya nada personal en el sentido de que de, de que pueda transmitirle o emanar alguna sensación de que sea de que si te vas del grupo me quedo sin, sin, sin, sin participantes, me quedo sin dinero, por supuesto, esto lo tengo muy claro para que no se o sea de limpiarme de este sentido para que sea una respuesta absolutamente sincera y honesta. Y a partir de aquí la persona sigue decidiendo que se va del grupo, por los motivos que sean, no importa, ¿eh? no importa cuál motivo sea, no importa cuál motivo sea, yo siempre la invito a, a, a despedirse, a que venga a hacer su última sesión de violanza, y que esa sesión sea una, una sesión en la que ella pueda, en la rueda de intimidad verbal, pueda despedirse, de la manera que ella prefiera, comentando lo que quiera, o no, pero sencillamente cerrando el proceso. Y también la invito, y esto también es muy importante, porque ahora tenemos grupos eh, telemáticos, por WhatsApp, por Telegram o por lo que sea, ¿eh? por diferentes plataformas. Entonces yo la invito también a, a que cierre, el, a que haga su despedida también en el grupo, porque es importante también cerrar el grupo de Telegram o de WhatsApp que esté, porque ya no pertenece. Entonces, puedes seguir manteniendo los vínculos con las personas del grupo, pero ya no está en el grupo. Entonces, eso también es importante. La invito a que cierre también eh, su participación en el grupo y abandone el grupo. Entonces, esto, bueno, hay que saber escoger las palabras, hay que tener el tacto y sobre todo... Y sobre todo, escoger las palabras, por supuesto, y el tono en el que dices, pero sobre todo, ser honesta. Cuando tú le transmitas aquello, ser honesta y libre de cualquier cosa que enturbie el, el, la vivencia comunitaria. Entonces esto es muy claro. Porque las personas nos van a sorprender sí o sí siempre, nos van a sorprender en sus reacciones, en su manera de despedir cuesta mucho despedirse a veces cuando se las invita a, a despedirse porque hay muchas personas que quieren irse a lo que llamamos aquí en Europa la francesa o sea, au revoir y se acabó no eh, pues no, que, que las invitamos a que a que haya un ritual de despedida eh, hay personas que no que les cuesta mucho y eso forma parte de un proceso de integración que no podemos evitar aunque se marche la persona ¿sí? porque es un proceso de integración y en biodanza es integración biodanza es integración humana ¿sí? un sistema de integración humana y, y ha de ser hasta el final entonces una vez invitado a esto nos podemos encontrar que las personas se resisten, no se quieren ir del grupo, hacen ver que hay me he olvidado. Esta es mi experiencia que me ha ocurrido a veces. ¿no? Entonces insisto hasta un punto en que tení, incluso en una ocasión eh, la invité tres veces a que se marchara la persona del grupo. Se había despedido ya del, del grupo, pero no se marchaba del grupo de Telegram que yo uso en mis grupos usamos Telegram, y, y al final tuve que decirle, eh, si el día tal no te has marchado, tendré que, bueno, ten, tendré que expulsarte del grupo, porque este es nuestro acuerdo. O sea, nos podemos encontrar con cosas así, que a veces son cosas que nos confrontan a nosotras como, como facilitadoras, y nos hacen dudar de del buen rollo este que tenemos en Vida Danza. ¿eh? Que si esto es integrador, si no es integrador. Y entonces, yo vengo a recordarte que la vida es orden y es discriminación también. Aunque esta palabra no gusta. ¿eh? No gusta por todo el contexto que tiene en sí mismo, pero, pero es así. Es así. No tenemos que tener miedo de esta palabra de discriminar lo que sí es de lo que no es y esto forma y esto es algo que tenemos que hacer nosotras como facilitadoras no lo va a hacer nadie por nosotros lo vamos a hacer nosotras y eso es importante que lo sepamos porque a veces, repito con el buen rollo de vida danza, nos olvidamos de que la vida es orden y también discriminación y estructura. Y eso es nuestro oficio. Nos podemos encontrar con situaciones más molestas que otras. Porque hay personas en las que va, les va a chocar ¿eh? el orden y la estructura. También en vida o sea, les va a chocar porque hay como una ola ¿eh? de, de que biodanza, todo es amor y todos los vídeos, todos son buen rollo, claro, es lo que hay, ¿no? Es, en realidad es así, ¿no? Pero es que hay mucho más que todo esto. Y mucho más que todo esto es orden, es estructura, es continente, continente afectivo, claro que sí, ¿no? Pero continente, en donde hay cosas que sí y hay cosas que que no. Entonces, para eso, para todo eso, necesitamos estar muy claras y firmes. Claras y firmes dentro. Y la claridad y la firmeza no va a venir de fuera. Fuera vamos a tener inputs, podemos leer, meditar, no sé, fer, hacer infinidad de cosas, recursos maravillosos que tenemos. Pero es en nuestro interior. Donde vamos a tener que, que realmente sentir esa claridad y esa firmeza, ese orden y esa estructura que me, me, que me sitúa en un lugar, como facilitadora y educadora, en un lugar humilde, amoroso y ordenado. Donde voy a tener que decir no, de la misma manera que digo sí. De la misma manera que hago muestras de posición generatriz de valor. O danza de oposición armónica, por decir algo. Es importante esto. ¿Y cómo lo vivimos nosotras? Como facilitadoras. Como cuando un grupo semilla, no germina. Pues es un tema. Porque allí hemos puesto dedicación, amor, tiempo, ilusión. Y podemos encontrarnos con sentimientos de frustración que nos hablan de mensajes ocultos que forman parte de nuestra biografía, pero también de la biografía humana, ¿eh? Eh, y del proceso de ser humanos <risa> auténticos ah, que nos hablan de que es que esto no es lo tuyo fíjate el tiempo y el dinero que te, has, que te ha ocupado total para nada eh, dedícate a otra cosa en fin ya sabemos todas y estos son sentimientos que ocurren dentro entonces ah, Déjame contarte lo que, lo que me pasó esta última semana pasada. Yo en septiembre de este año abrí dos grupos nuevos de iniciación que están, se, siguen gestando desde el septiembre, siguen gestándose con muchas fluctuaciones, con, con gente realmente comprometida porque ha sentido verdaderamente la llamada y, y, y ha sentido lo que les está, le está aportando la biodanza y el grupo. Y otras personas que, sintiendo lo que les está aportando la violencia y el grupo, diríamos, huyen, entre comillas. Y otros que van y otros que vienen. Y así vamos. Hasta que al final, el grupo de la mañana, pues he decidido cerrarlo. Y esto ha sido una decisión que ha sido de la semana pasada porque las circunstancias han llegado a un momento en el que nos encontrábamos dos personas, o sea, dos participantes, eh, y las demás por una por trabajo y la otra por enfermedad, en fin, diferentes cosas, y al final el grupo se ha quedado con dos. Y después de valorarlo he decidido cerrarlo. Entonces... Yo llevo, como he dicho, llevo casi 15 años, en abril era 15 años facilitando grupos de biodanza y otras, otros tantos años facilitando grupos de integración, pero de biodanza 15 en abril. Y te puedo decir que quiero contarte mi, mi, mi vivencia de esto. Porque el autoengaño es, es muy interesante, tiene disfraces muy sutiles, ¿eh? que, que vale la pena observar, <risa> y te cuento cómo fue mi proceso. En el momento en el que valoré la situación, eh, valoré la situación con mucha claridad, con mucha objetividad, con, con, eh, hablando con las dos personas que se habían quedado como participantes, o sea que fue algo como muy... Muy elaborado, ¿eh? muy elaborado, y entonces decido cerrarlo, cierro el grupo, cierro el grupo de Telegram, uh, bueno, entonces yo me digo, esto es lo correcto, eh, seguimos para adelante, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir eh, publicitando alguna sesión de puertas abiertas o no? Y estoy en este proceso eh, racional, ¿eh? de orden. De, un, de este orden, que es necesario. En este proceso yo siento que mi corazón late distinto, que hay un latido que me lleva a la escucha atenta, porque digo, aquí pasa algo, ¿y qué me encuentro? Pues me encuentro con una voz lejana, casi imperceptible, ¿eh? casi imperceptible, que me dice, es que esto está muy mal. La gente tiene está, está mucho miedo. Y, y escucho eso apenas por varios segundos. Y me quedo quieta y digo, no, esto no va por aquí. No va por aquí. Ya lo conozco esto. Y este, esto no es lo que yo quiero en mi vida. Porque otras veces lo he escuchado y le he hecho caso. Y, y con el tiempo he acabado abriendo otro grupo, he acabado haciendo alguna otra cosa de, en relación a biodanza. Entonces, ¿ya he pasado por aquí? No. No. No es eso lo que quiero. Yo soy facilitadora de biodanza y he escogido. He escogido serlo porque la biodanza me ha escogido a mí también. Y yo he, he bajado la cabeza humildemente y he aceptado el honor de ser facilitadora. Y, y me mantengo fiel a eso. Entonces, cuidado cuando te estoy contando esto, que no te pienses que, que esto es un acto heroico también, ¿eh? pero no es que no es un acto heroico, que no somos más, que no sé qué, que no sé cuántos, o que tienes que dejar tu trabajo para solo dedicarte a biodanza, cosas así. No te estoy hablando de esto, porque estas son decisiones personales que cada una sabe lo que hace. Yo te estoy hablando que si eres facilitadora de biodanza o educadora biocéntrica y asumes eso, esto es un pacto sagrado. Entonces, Puede gustarte o no, pero es así. Entonces, nuestra honestidad es asumir eso y, a, y, y ir en pos, en pro de la excelencia. No es una, excel una excelencia para que nos digan no, qué bien lo haces ¿no? oh, oh, oh. y ponerte en ningún lugar que no te pertenezca. No. Es una excelencia interior. Eh... Y tampoco te estoy hablar, hablando de altruismo, de, traba de trabajar generosamente o gratuitamente. No tiene nada que ver con esto. Te estoy hablando de una lealtad con la vida. Cuando me encontré con, ese, con, esa, con esa voz que me hablaba de la frustración que me, hablaba, que me hablaba de una realidad externa en la que el mundo está viviendo con mucho miedo y con todo lo que ya sabemos que hay y que no se para porque sigue su propio ritmo de la manera que desde el otro lado desde el otro lado seguimos también con nuestro ritmo y es aquí donde, vamos, donde se va balanceando todo pues qué hice. Yo tengo costumbre de eh, consultar el gran oráculo I Ching. ¿Y qué me dijo el I Ching? Te lo comparto porque, porque puede inspirarte. El I Ching me dijo iluminación de la propia presencia. Entonces, ¿cuál es la consigna es? Ves al centro, recógete en, en la posición de intimidad, encuéntrate, encuentra ese lugar donde, donde habitas y mantente allí, en escucha, amorosa, amable. Y cuando conectes con el impulso vital, con tu con tu propia naturaleza, amablemente, muéstrate. ¿Sí? Muéstrate al grupo. Primero muéstrate a ti y después al grupo. Ibas girando lentamente. ¿Sí? No para, para que te reconozcan, sino para mostrarte. Ibas ¿Sí? girando lentamente desde tu centro, ¿eh? desde el centro de la rueda. Pues sí, es así, es así. Es volver una y otra vez a la iluminación de la presencia. Porque cuando yo hago esto, no lo hago por mí, solo. Porque este mí... Ya no es un mí personal, es un mí que va más allá, es un mí que no me pertenece, es un mí que es un nosotros, que es un uno, una. Y es ese es el sentido de la facilitación, que no podemos olvidar, que nos hemos de ir recordando siempre, siempre, porque en el momento en el que nos, nos llegamos a olvidar y que nos vamos a olvidar en algún momento dado, porque esto es así, podamos recordarnos de por qué me hice facilitadora, qué sentido tiene. Y cuando conecto realmente con eso, vuelvo a resurgir de nuevo. Y, y vuelvo a reinventarme de nuevo. Y es así como, como somos. De hermoso. Tan frágiles y tan fuertes a la vez. <ríe> Bien, uh, para terminar quiero invitarte eh, quiero invitarte a... Uh, la semana que viene empezamos cuatro encuentros, el tema, la rueda de intimidad verbal, cómo manejar la rueda, la rueda de, de intimidad verbal, cómo incentivar a las personas a que hablen desde el corazón, cómo gestionar las cosas que ocurren en una rueda de intimidad verbal, cómo hacer esa parte primera que es la parte teórica que hay muchos muchos y muchos grupos que la obvian cómo hacer todo eso para profundizar sí. en eso para compartir para para la, para compartir recursos biocéntricos si sientes la llamada si sientes la llamada piensa que es la, a partir de la semana que viene el lunes de la semana que viene que tienes tiempo de inscribirte pero no te lo pienses mucho porque los días pasan volando seguimos adelante un lunes más, un día más, hoy aquí ha avanecido nevado en mi población, ha avanecido nevado, gris, y fíjate, y ahora apenas hay nubes y está el sol. <risa> bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Abrazos, amor y servicio.